entonces vamos a empezar con, con el tema no los impuestos en australia no el tax re, el tax return la oficina de tax australian taxation office es la institución que se encarga de eh, hasta un mayor leído son cerca de 72 billones de dólares que recauda la oficina de impuestos en australia ¿No? Um, eso se imaginan la plataforma que tienen ¿no? de, de recaudación y de control ¿no? um, es importante que ustedes conozcan que esta es la reguladora la oficina que se encarga de, de los impuestos en australia eh, ellos trabajan en coordinación con otras instituciones como por ejemplo el departamento de inmigraciones el departamento de salud no para poder uh, intercambiar información ¿sí? bueno entonces vamos a empezar esto es importante al comienzo son dos documentos de identidad que necesitamos para hacer un, TAC return. Para hacer un TAC return. el primero es el tag file number el TAC file number es el número eh, de identificación de nueve dígitos el que le eh, lo usamos para poder tener una relación laboral cuando ustedes son contratados por una empresa no ellos van a pedirle el tag file number y ustedes van a llenar un documento que se llama Tax File Declaration Form. Es un documento que normalmente eh, eh, una copia se les entrega a ustedes, una copia se queda el empleador y otra copia se va a la oficina de tax. O sea, este número es el que da inicio a una relación laboral entre usted y la empresa que lo contrata. ¿sí? O sea, hay una, una dependencia eh, entre la relación eh, de, y la actividad que usted que va a realizar. Um, el Airbnb namba es otro documento de identidad pero este documento de identidad se usa para uh, una relación comercial vamos a poner un ejemplo de los, ¿no? los freelance por ejemplo no ustedes han visto que hay gente que hace este, publicidad advertisement y, y son contratados eh, eh, una cantidad de tiempo ellos normalmente usan su en NAMBA para poder tener esa relación comercial. No hay una relación de dependencia como el, el TACFIN NAMBA, porque aquí, luego de realizado el trabajo y, y, y, y es pagado, la relación, eh, eh, esta actividad termina. Ya no, ninguno de los dos se debe nada. ¿verdad? Entonces, es importante al comienzo de esta charla que identifiquemos esos dos documentos. Uno es el TACFIN NAMBA, y el otro es el IBM NUMBER. El IBM NUMBER, vamos a gastar un poquito de tiempo en el vietnam NUMBER porque es lo más complejo, ¿verdad? O sea, el TACFY namba que les permite trabajar en forma dependiente, pues como ustedes saben, aquellos que están trabajando ya en forma dependiente, a los que les están entregando un en payslip en cada pago, bueno, tienen que ir a su centro de trabajo y ustedes simplemente tienen que realizar la actividad, en un, en un tiempo determinado sea a ocho horas o sea parta en cuatro horas y luego se van a su casa al final de la semana de la quincena o del mes les van a pagar y les van a entregar un documento que se llama psd ese sería el círculo del trabajo dependiente con tax -Number. -Number, no, number es eh, la relación independiente donde eh, por ejemplo, si ustedes están haciendo un trabajo de limpieza, en una oficina, en un colegio, en, un colegio, en una... ¿no? Ustedes, eh, el que lo contrata le dice, sí, le voy a pagar con ABM Namba. Cuando ustedes terminen el trabajo, la relación comercial termina. La dependencia termina. Ya no, ya no hay más dependencia. ¿no? Porque eh, fue, fueron claros en que usted iba a trabajar con ABM Namba. O sea, el ABM Namba lo convierte usted en un pequeño negociante en un freelance, en un uh, independiente, ¿sí? um, Para los que tienen el Namba, yo les recomiendo que siempre revisen mis página la pueden ver en internet. Eh, ustedes colocan en Google eh, bien nunca si ¿sí? en Google ahora ustedes pueden pueden saber de todo, ¿no? Um, coloquen ADN, ADN Lookup look y ustedes van a y allí les van a pedir que pongan el nombre completo de ustedes, sí, o el ADN Number, el número. Eso les va a traer el, el profile, la hoja, el perfil de ustedes, donde ustedes pueden ver si yo no, no logro ver de aquí realmente todo, pero um, en la segunda en el segundo renglón dice si está activo o no está activo. O sea, eso es muy importante. No van ahora, pero uh, cuando terminen, la, la para que no se distraigan, al final de, de, de la charla, por favor, si ustedes uh, pueden ir a esa, a aquellos que tienen Airbnb en Namba, aquellos que están trabajando con el en Namba, les recomiendo que vayan a esta página y vean si ustedes están activos. ¿Por ¿Por qué estoy enfatizando en esto? Porque ustedes no pueden trabajar con un AVI NAMBA que está cancelado, ¿verdad? Ahora, ¿por qué lo cancelan? La oficina de TAX, de, de cuando en cuando, uh, se comunica con la, con, el, el, con la persona, con el individuo, y les hace algunas preguntas respecto al AVI NAMBA, ¿no? Entonces, lo que pasa es que sabemos que el estudiante, el, el estudiante internacional la vida de los estudiantes es muy activa y entonces ustedes se cambian de casa cambian su número de teléfono hasta a veces cambian el correo electrónico todo esto hace que la oficina de taxa a veces es imposible comunicarse con ustedes lo que, lo, lo que va a suceder es que si es que no lo les, eh, eh, si, si no los contactan van a cancelar el número al cancelar el número, ustedes van a seguir trabajando con Debian Mampa y lo van a hacer um, en forma ilegal. De, de allí que me, me eh, reitero que ustedes puedan um, conocer que ese número que están usando esté activo. Pero vamos a continuar. No lo hagan ahora, por favor, si no se van a distraer. El número, de, el, el número de ABN, eh, yo creo que eh, muchos de ustedes lo han obtenido a través de una agencia, ¿no? la agencia donde la agencia de estudiantes, ¿no? donde los ayudaron para poder venir a Australia, ¿sí? son muy efectivas, son muy confiables, también los agentes de impuestos, así como Student Tax Party, también lo, lo hacen, seguramente que les van, a, les van a cobrar por los servicios, porque eh, ese es su trabajo pero lo que quisiera um, eh, decir aquí es que por favor si es que lo van a hacer de esa manera ah, háganlo bien ¿no? eh, llenen la aplicación correctamente porque si no eso va a traer consecuencias luego cuando comiencen ustedes a usar ese número de, de abm number el número de identificación para poder tener un trabajo una relación comercial con terceros con otros con otras personas Um, les decía que tienen que uh, solicitarlo, aplicar correctamente, porque si no la oficina de tax los va a llamar, le, les va a, a, a interrogar, ¿no? de, eh, les va a hacer preguntas, entonces eso yo sé que los va a incomodar a ustedes. ¿sí? Procuren, hacer, si lo van a hacer, procuren hacerlo bien. Algunas recomendaciones para los que tienen el dama entonces, estábamos hablando de que una relación, regresamos un poquito para atrás, los que tienen ahí TACFA y NAMBA normalmente van a tener una relación dependiente, no, una relación de dependencia, y eso hace que eh, a cada cierto tiempo ustedes van a ser pagados, ¿no? o sea, semanal, quincenal o mensual, pero siempre van a continuar dependientes del empleador. Ustedes no pueden hacer nada más allá de lo que el empleador les ha pedido que hagan, y por eso les pagan. El bien NAMBA no, el bien NAMBA es una relación dependiente, donde ustedes tienen la, la posibilidad de opinar, la posibilidad de crear, de hacer un buen trabajo y ser recontratados, ¿no? Perdónenme. ¿no? Donde pueden, donde los van a contratar nuevamente, les van a decir a ustedes que, ah, si sí, su trabajo está bueno, nos gusta, por favor, ah, eh, eh, eh, regresen, queremos trabajar con ustedes. Ese es el bien NAMBA. Es un trabajo freelance, es un trabajo dependiente, es un trabajo creativo, donde ustedes usan un número de identificación vietnam number. Las, uh, los requisitos básicos, yo, yo les recomiendo, por ejemplo, si ustedes trabajan con AVM number, si ustedes trabajan con TACFA y Namba, ustedes no tienen que hacer nada. El empleador les va a pagar, no les va a poner el dinero en la cuenta bancaria y el, el, ellos le van a dar un documento que se llama Payslip. Siempre. Cuando ustedes trabajan con AVM Namba, ustedes tienen que emitir, tienen que crear una factura, ¿no? un invoice, para que ellos les puedan pagar. Ese es un documento eh, legal, es un documento que se necesita. ¿verdad? Lo otro que se necesita es que ustedes abran una segunda cuenta bancaria. Por favor, los que tienen AVM Namba y tienen una cuenta ya, eh, una cuenta bancaria, yo les recomiendo que tengan una segunda cuenta bancaria. Es importante porque allí van a poder eh, depositar el dinero que les están eh, pagando y al final del año fiscal, ¿no? Como dice acá en el tercero, van a poder eh, eh, calcular estimar cuánto de ADN, cuántos, cuánto de ingreso por Airbnb ustedes tienen. Es la forma más práctica. So, le aconsejamos que abran una segunda cuenta, si no lo han hecho todavía, bueno, háganla ya, no háganlo desde, desde el día de hoy ¿sí? y la emisión de facturas es muy importante en este momento vamos a ver cómo es una factura o sea, pasemos al siguiente slide. este es un modelo de factura, no sé si ustedes lo pueden, lo pueden ver ¿cuáles son las, los requisitos importantes? El, el documento puede ser electrónico, ¿no? hay hay software aplicaciones que, que que no preparan esto no nos agilizan la vida pero también lo pueden hacer a través de um, pueden ir a office works ¿no? office works allí también le pueden le pueden dar un tabonario un, un libro ¿no? donde ustedes lo, tienen carbón y entonces ustedes pueden este llenar y la copia se queda en que se, se queda en su libro pero lo, inter, lo interesante del ABN Namba, lo interesante que ustedes tienen que, que revisar aquí es que tenga un número correlativo. No sé si ustedes logran mirar esto. ¿Sí? Luego, el nombre de ustedes. Si ustedes tienen un nombre de negocio, bueno, aquí eh, eh, ustedes se llaman ABC Cleaning Services. Pero si no tienen el, el, el nombre de negocio, es un nombre de ustedes. ¿no? En este caso es el Carlos Villanueva. En este... Eh, el, el nombre del, del negocio, perdón, en este lado de arriba. En este, eh, el Carlos Villanueva no tiene no, un nombre de negocio, entonces él ha puesto su nombre y su número de IBIER NAMBA. Y se lo factura a la compañía que le va a pagar, que lo contrató, que se llama ABC Clean Services. ¿sí? Luego, ustedes deben claramente indicar su cuenta bancaria, donde van a depositar el dinero por la contraprestación de servicios. Y, por supuesto, una descripción muy uh, sucinta, muy clara, muy breve, ¿no? De, de cuál fue el servicio, ¿sí? Aquí no necesitamos saber cuántas horas ustedes, eso lo arreglan en el contrato, el verbal, o escrito, aquí solamente para pagarles, ¿no? Necesitamos saber qué trabajo hicieron, ¿no? En una forma clara. O sea, esta factura es la que ustedes tienen que emitir cada vez que ustedes realicen un trabajo con E-Vietnam, simple, ¿sí? vamos a pasar a la siguiente diapositiva bueno, hasta aquí um, ustedes han visto que puede trabajar con Tafal Namba y se puede trabajar con AVM Namba hemos revisado un poco con, eh, eh, el uso del AVM Namba porque realmente es el, el, el, la forma ¿no? eh, un poco más compleja de trabajar como, como dependiente como freelance ustedes han escuchado ahora los Uh, drivers de Uber, ¿no? Los Uber drivers, ellos son contratados con Airbnb, con ¿sí? Um, tal vez ellos no entregan una factura porque Uber tiene todo un sistema que les entrega el documento, ¿sí? Para aliviarles la vida, pero ese es uno de los ejemplos, nada más, ¿no? Hay, por ejemplo, personas que hacen reparto de pizzas, por ejemplo, ¿no? y les dicen, bueno, mire, no lo podemos contratar con pac Namba, porque no podemos darle muchas horas, queremos que trabajen unas cuantas horas todos los días, y un trabajo con David Namba sería lo ideal. Entonces ustedes, al final de la semana, seguramente van a producir un documento de estos, les van a dejar a su, a, a, al pizza al pizzaman y le van a decir mira, págame, aquí está eh, la cantidad de deliveries que he hecho, el monto que me debes y deposítamelo a esta cuenta bancaria. ¿sí? Entonces, estamos llegando a este espacio donde viene la época de impuestos. Ya ustedes saben que han trabajado con Taxi y les entregan sus slips, ¿Verdad? Semana a semana, quincena a quincena o mes a mes o oh, trabajan con Airbnb Lamba y ustedes están entregando la factura ¿verdad? la factura que les permite que les paguen o oh, hay unos que trabajan en TACFIN y trabajan con Airbnb y para ellos lo, me felicidad ¿no? deben, deben estar haciendo muy bien eh, viene el cierre del año financiero y aquí en Australia la declaración de impuestos se hace en un año fiscal, no se hace en un año calendario el año fiscal comprende del 1 de julio al 30 de junio. En este caso, el año fiscal del 2018 es del 1 de julio del 2017 al 30 de junio del 2018. ¿sí? Ese es el año financiero. O sea, aquellos que vinieron, por ejemplo, el 1 de enero del 2018, bueno, van a tener seis meses en hacer su tax return al 30 de junio del 2018. ¿sí? Aquellos que vinieron en septiembre del año pasado, ok, Van a hacer su tax por los ingresos que han, eh, que han tenido desde septiembre a junio del 2018. Y ellos van a decir, no, pero yo vine en abril del 2017. Bueno, para aquellos, no, en julio del 2017, tuvieron que hacer su primer tax return. Y el segundo lo van a hacer ahora a partir del primero de julio del 2018. O sea, esto me gustaría que ustedes lo puedan digerir, porque eh, aquí está el key, ¿no? Ustedes ven que estamos 27 de junio del 2018, o sea, en este momento, en unos cuatro, en tres días nos preparamos a, a, al tiempo del tax time, ¿no? Donde nos queremos hacer nuestro tax return. Ah, tenemos que ser claros la fecha para hacer el... Mire, una cosa es el periodo que ustedes tienen que... De, eh, que comprende la declaración. Eh, el periodo donde ustedes trabajaron, ¿no? Desde julio a junio es un año fiscal. Pero lo importante que yo quiero a, a, eh, demostrar acá es que tienen cerca de cuatro meses, ¿no? Todo julio, todo agosto, todo septiembre, todo octubre para hacer un tax. Tienen cuatro meses. Pero eh, también les, les, les pido que no lo dejen a última hora, porque muchos. Muchos vienen a hacer el tax return con nosotros y tienen dos, tres años. Y bueno, um, tenemos que ser claros que el declarar los impuestos en Australia es ley. Entonces, como toda ley, ¿no? Como, como toda contraparte de la ley, si es que no haces tu declaración de impuestos, pues vas a tener penalties, vas a ser sancionado, ¿no? Y las multas pueden empezar desde 400 dólares hasta 2000 por no hacer la declaración de impuestos. O sea este año, a partir del 1 de julio en unos 3 días, yo te invito a que comiences a preocuparte para hacer tu TAC return aquellos que trabajaron con ADN o aquellos que tienen TAC file number, o ambos aquellos que trabajaron en forma dependiente con TAC file number, aquellos que trabajaron independiente con ABN number o en el mejor de los casos aquellos que tienen su TAC file number y su ABN number y están trabajando a todo a todo valor entonces vamos a revisar ahora sí con detenimiento sí o sea nos nos paramos acá un momento ojalá que ustedes puedan digerir esta es la mitad prácticamente del de, de, de, de tax workshop yo quisiera que hasta aquí ustedes lo lo puedan digerir um, oh gracias este Diego mire Diego nos ha puesto allí una eh, un link donde les pueden, eh, pueden eh, hacer sus invoices, sus facturas. Muy, hay, eh, eh, hay muchos lugares donde pueden eh, entrar y pueden, eh, les pueden ayudar a hacer una factura, sea electrónica, como les dije. Bueno, hay otras aplicaciones que cuesta dinero, pero vale mencionarlo, no si es que ya se volvieron activos ah, y están usando mucho la Vietnam. en NAMBA. Hay, Aplicaciones como Mayo, no sé si lo han, lo han escuchado MYOD, Zero ¿no? y entre otras, ¿no? pero esta aplicación este link que nos está dando Diego es muy conveniente y bueno, hay que aprovechar, hay que aprovechar. Um, el tax return, entonces habíamos hablado que el tax return um, necesita de la suma total de ingresos por IBM Namba pero también de un documento que lo vamos a ver muy pronto que se llama payment summary que es lo que les van a dar si trabajan dependiente si trabajan con area number sí con tax file number perdón ahora por qué hacemos el tax porque es ley o sea Australia demanda que hagan una declaración de impuestos sí sea que por el, por hacer un tax les van a devolver dinero que lo vamos a hablar de un rato sea que, va, que, que que tienen derecho a reclamar los impuestos, que les van a devolver sus impuestos, o sea que, te, o, o, o en el, la otra contraparte, que tengan que pagar impuestos. O sea, eh, ajenos a que, te, que le van a devolver o que tienen que pagar, ustedes tienen que hacer la declaración de impuestos. Que quede claro, ¿sí? Cuando, bueno, recuerden, a partir del primero de julio de cada año, tienen que hacer un tax return por lo que eh, de, de, por lo que ganaron en un año financiero del primero de julio al 30 de junio ¿sí? entonces um, vamos a continuar lo que vamos a necesitar para hacer un tarjetón ya, ya estamos en el tiempo de tarjetón eh, eh, imagínense que ya es el primero de julio ¿sí? y ya eh, eh, ustedes tienen toda una hoja de Excel donde han puesto la suma de todas sus facturas, sus invoices, y les sale una cantidad de dólares. Luego hay gastos por los cuales ustedes tuvieron que invertir para poder trabajar con el ABM Namba. ¿sí? Esa parte con respecto al ABM Namba. Pero además los que trabajaron con ABM Namba, con TACFA Namba, perdón, les van a entregar un documento que se llama Payment Summary. Y eso normalmente lo entrega el empleador a partir del, eh, del 1 de julio, pero no tienen obligación hasta el 15 de julio. O sea que ustedes le pueden pedir, le pueden decir no, yo todavía tengo tiempo hasta el 15 de julio. Pero ya lo vamos a ver. Y necesitamos, porque estamos ya preparando el Task Return, ¿okay? estamos, estamos en este momento ya haciendo el Task Return. ¿sí? Lo estamos haciendo con ustedes. Uh, de, necesitan un documento de identidad por supuesto no necesitan porque puede ser que el hermano el amigo el primos tienen la información de ustedes y nos solicitan que hagamos el tren en representación de ustedes y puede ser de que haya un dinero que se le tiene que devolver pero va al amigo entonces nosotros o ustedes tienen que presentar un documento de identidad que puede ser el pasaporte y las visas algunos tienen uh, una licencia de manejo en Australia si están en Northern, va a ser un Victoria, Victoria Driver License ¿sí? um, y acuérdense hasta este momento sabemos que si ustedes no hacen la declaración de impuesto son sujetos de multas son sujetos de sanciones entonces eh, los dejo ahí unos segundos para que revisen este formulario ¿sí? uno es electrónico y el otro es manual Pones unos segundos. Este, esta es la declaración con TACFA y NAMBA. Habíamos hablado que aquellos que tienen TACFA y y tienen una relación de dependencia, al final del año financiero, o sea, a partir del 1 de julio, y no pueden obligarlo al empleador hasta el 15 de julio, ustedes van a recibir un documento como esto. Este es un documento electrónico. O sea, las compañías que están bien organizadas tienen este documento y lo emiten, lo crean electrónicamente. Pero también, ¿no? Es válido, este es, un, este es el mismo, es un payment summary, un work certificate, es un sumario de ingresos con TAPFIN number que el empleador les tiene que entregar. Lo hemos puesto así porque todavía se usa el, el formulario manual, este que lo, que lo estoy punteando. ¿Ustedes, ustedes llegan a ver que ese lápiz está marcando, me pueden decir si lo no? porque estoy tratando de señalarlo ok, gracias, gracias entonces, este de aquí es el, um, el TACFILE NUMBER uh, el PINEL summary cuando trabaja con TACFILE NUMBER y es electrónico pero este de acá, gracias Laura gracias David, uh, gracias Sosibito um, estos uh, estos documentos uh, son lo mismo, por supuesto y aquí muestra el total ustedes ven allí Um, eh, seguramente se mejor, mejor vista que yo, aquí dice que es el gross payment, o sea, el total pagado, el total bruto pagado sin impuestos, ¿ok? Ahí está. Y en este lado de acá está el total de tax retenido. Yo sé que en, en, en español le, le llaman retención de la fuente, ¿no? Eh, le, nosotros le llamamos withholding, ¿no? eh, La retención de impuestos en otra parte. ¿Sí? o sea, aquí es, es, es, es el, el, el, la declaración que ustedes están haciendo ustedes cuando hacen sus impuestos van a decir mire, yo trabajé y gané, yo creo que hice 45 mil dólares y aquí trabajé y gané 6 mil dólares, por ejemplo ¿no? perdón, este, me retuvieron 6 mil dólares ¿okay? esa es solamente una referencia ¿okay? más adelante les voy a explicar que aquellos que han trabajado y han ganado menos de 18 mil 200 seguramente que todo esto que le han retenido se los van a devolver, y ahí están las buenas noticias, ¿verdad? más de uno debe estar sonriendo ¿sí? pero los que han ganado más de 18.200 ¿no? entonces ustedes pueden ver que hay una tasa de impuestos, lo vamos a revisar más adelante, pero hasta allí solamente les doy un avance o sea, si ustedes aquí usted, usted diría 15.000 dólares y acá diría 3.000 les van a devolver todo. Si ganan más de 18.200, pues va a haber una escalada de impuestos del 19, del 32.5, del 37, de acuerdo como ganan más, más es la tasa de impuestos. O sea, eh, no los quiero confundir, solamente les quiero dar un panorama, ¿sí? Entonces vamos a movernos de acá. Estábamos diciendo que estos documentos son para hacer el tax return, pero aquellos que tienen tax file number, Sí, queda claro. Eh, también se les pide eh, para declarar eh, sus ingresos. Se les pide que revisen si, tiene, si sus ahorros han ganado algunos intereses bancarios. Ah, yo sé que algunos estudiantes um, tienen su, sus ahorros para pagar su, su, su curso de su, su curso de inglés, su curso de su, de, su, de, su, de, su, de, su incluso de diversidad, y lo ahorran, ¿no? Lo ahorran en el banco. Bueno, a veces lo ponen en una, ahorra, en una cuenta especial de ahorro, esa cuenta especial de ahorro va a ganar intereses. Si ese fuese el caso, ustedes tienen que declarar los intereses, no el monto que está ahorrado, sino el monto de intereses, ¿sí? Eso, como lo van a ver, lo pueden ver en su aplicación de, en su uh, online banking, ¿verdad? O simplemente van al banco y a su manager le dicen, por favor, puede decirle cuánto, cuánto de intereses han ganado en mis ahorros for tax purpose, ¿no? Para propósito de tax. ¿Sí? No nos demoramos mucho ahí. Esto es por ADN. Recuerden que les dije que el Payment Summary, este documento que lo habíamos revisado anteriormente, eh, es un documento que se usa cuando se cuando se trabaja con tag number pero cuando se trabaja con dividend number había hay dos formas uh, acuérdense que yo les eh, les recomendé que tengan una segunda cuenta bancaria si tuviesen una segunda cuenta bancaria ustedes van a tener allí el monto total no si piden un statement del banco anual Aquí les va a decir cuánto fueron los ingresos por el Vietnam, entonces no van a tener que hacer ninguna una suma. Pues no lo hicieron. Entonces van a tener que sumar factura por factura del periodo fiscal que fue del 1 de julio al 30 de junio y poder estab eh, eh, determinar establecer cuánto fueron sus ingresos por el Vietnam. ¿Sí? Porque estamos preparando el tape. Entonces, nos vamos a mover un poquito más y esta parte es muy interesante. Entonces, ustedes seguramente van a decir: bueno, a ver, pero este, la suma de mis ingresos de TAFI Namba o oh, la suma de mis ingresos por ABM Namba o oh, la suma total, no, el combinado de TAFI Namba más ABM Namba, a eso me vas a, me, me vas a calcular los impuestos y ¿sí? qué hay de mis gastos, no? Entonces, eh, la oficina de TAX permite deducir los gastos, sea por TAX FINE NUMBER o sea por ADM Namba. Entonces, nos vamos a detener un momento aquí. La, la, la, la premisa de la oficina de TAX para la, para la deducción de gastos es muy clara. Miren, no es uno más uno. Ellos dicen, todos, gastos, todos los gastos relacionados con la actividad laboral o comercial, ¿no?, todos los gastos relacionados con esa actividad del pack file namba o todos esos gastos relacionados con su actividad comercial son deducibles entonces yo siempre pongo, ¿no? eh, eh, les pongo un ejemplo eh, por ejemplo eh, digamos que ustedes están trabajando con Eddie en namba están haciendo una actividad de, de, de limpieza no están limpiando casas ¿no? entonces viene, la viene el tiempo de la, del tax ustedes han hecho diez mil dólares en el año fiscal no, por estar limpiando las casas no, las cuales les ha, eh, eh, ustedes han emitido su factura y el, el dueño de la casa está muy contento con su trabajo y paga el dinero en su cuenta bancaria, en esa segunda cuenta que les he recomendado pero ustedes dicen, oh, bueno, yo estoy trabajando pero mira, eh, para ganarme la vida tengo que hacer gastos claro, por esa relación comercial ustedes están con todo derecho pueden deducir gastos. ¿Cuáles serían los gastos que tiene eh, una persona que está haciendo una actividad de limpieza, una actividad de cleaning, con esas casas, por ejemplo? ¿no? Tienen una media docena de casas a las cuales todos los días, una hora, le están haciendo una limpieza. ¿sí? Para poder hacer esa actividad, seguramente compran materiales. Tal vez compran gloves, ¿no? guantes para... Uh, eh, evitar el, las, las enfermedades están usando uh, están comprando una jacket de, de, de frío porque a veces tienen que ir a botar la basura fuera ¿no? de la casa y, y pueden creer entonces tienen que asegurarse con una jacket uh, puede ser que compren unas botas ¿no? unas botas que, que les permite trabajar mejor para que no no no tengan problema de, del agua o que se puedan resbalar o sea miren esos gastos que les estoy mencionando, unos de ellos, unos cuantos de ellos, están relacionados con su actividad comercial. ¿sí? Unos pueden decir, oh, mi teléfono, mi teléfono móvil, porque a mí me llama esta persona y al día siguiente me llama la otra persona. También, esos trabajos también, esos gastos también están relacionados con su actividad. Um, eh, pero yo siempre este este, este, eh, este ejemplo, ¿Qué pasa si esta persona que está limpiando esas casas se compra un Rolex? ¿sí? Un, un reloj. Muy bueno, no, no estoy llevando reloj el día de hoy, pero uh, no he traído mi Rolex el día de hoy. Pero sí, imagínense que se compran un Rolex. Ese gasto, ¿ustedes creen que tenga que ver con la actividad del negocio? ¿Ustedes creen que eso tenga que, que ver con la actividad que ustedes están realizando? Yo creo que no. ¿no? porque el Rolex seguramente sí, cuando entre a la casa el, el dueño de la casa se va a impresionar, ¿no? pero no les va a dar más trabajo por tener un Rolex, tal vez les va a dar más trabajo si ven que han comprado una vacuum cleaner ¿no? nueva, uh, si están haciendo un trabajo eh, mejor si están usando materiales mejor, ¿no? entonces eso les asegura una, una relación comercial duradera eh, o sea que en este caso eh, estoy tratando de explicar que eh, esos gastos ¿no? que son deducibles tienen que estar relacionados, tienen que estar conectados con la relación comercial. Ahora, algunos de ustedes seguramente van a decir: ah, eh, Bueno, ah, ¿y qué pasa con, este, mi, con mi trabajo con ABM Namba? ¿no? O sea, ah, eh, es mi trabajo, mi ABN Namba. Ah, eh, eh, me ha permitido deducir todos estos gastos. Pero qué pasa con el tax, con el TAC number? bueno, la mala noticia es que con tax fine number la cantidad de deducciones que ustedes tienen son menores. Una vez más, la misma premisa: todos esos gastos tienen que estar relacionados con la actividad laboral que están haciendo. Pero imagínense, normalmente cuando uno trabaja dependiente va a su centro de trabajo ¿no? Eh, y le pagan por la actividad que usted está realizando desde una hora hasta el final de la hora. Cuando usted termina, se regresa a su casa y se terminó. ¿no? Ah, ¿Qué es lo que usted podría deducir ¿no? de, de, de esa relación? O sea, vamos a, vamos a, a, a dar algunos ejemplos. Imagínese que están trabajando como profesor, como profesor de inglés, se han conseguido un trabajo de profesor de inglés en una academia y se lo están pagando con tax y nampa. Seguramente cuando ustedes regresan a su casa van a preparar la clase para el día de mañana. Bueno, entonces todo eso que ustedes usan para preparar la clase ¿no? ah, y poderla llevar al día siguiente, sí, eso es deducible. Le llamamos Home Office Expenses ¿no? Eh, gastos de trabajo de casa Ah, el, el transporte que ustedes usan para ir al trabajo no es deducible, el transporte que usan del trabajo a la casa tampoco no es deducible, pero el trabajo que ustedes usan ah, eh, perdón, el transporte que ustedes usan, imagínense que el empleador dice, mira el día de hoy tengo un, una diligencia especial, puedes ir a este lugar y te regresas, bueno ese dinero que ustedes gasten por transporte, eso sí es deducible, o sea yo quisiera que en este momento yo sé que es importante porque todos ustedes quieren deducir, quieren deducir para poder obtener mayor devolución pero eh, eh, eh, no es uno más uno ojalá que se entienda la premisa es muy clara dice todo todo todo todo gasto que está relacionado con la actividad que estás haciendo si tú lo puedes, si tú te puedes demostrar tú misma que está relacionado me vas a convencer a mí y le vas a convencer a la oficina de tax. Pero si no está uh, eh, relacionado, y ni tú misma ni ustedes mismos se convencen, entonces menos le van a convencer a la oficina de tax. Lastimosamente, no, podría, no, no, eh, no, no puedo dedicarles más tiempo porque esto se alargaría. Eh, obviamente, les, les, um, les agradeceré pues, que eh, eh, nos manden unos correos electrónicos al final todavía no hemos terminado, por supuesto. Al final vamos a tener este eh, preguntas y respuestas y, y guarden sus preguntas, ¿sí? para poder este a, hacerlas al final. Pero sé que eh, a través del correo electrónico, ¿no? que les vamos a mostrar, tal vez vamos a poder ex explicarnos mejor, no, cuáles son los gastos y si ustedes con detenimiento con una pregunta concisa, le vamos a poder de decir cuáles los gastos que están relacionados en su actividad y cuáles Creen ustedes que pueden deducirlos, pero realmente no, están, no pueden ser deducidos. Entonces, vamos a avanzar, ¿sí? Vamos a avanzar. No se queden, por favor. Habíamos dicho que estamos preparando el tax return, que ustedes ya tienen su payment summary, que ya tienen la suma de los ingresos por, tax, por Airbnb Namba, y hemos entrado a la deducción de gastos, en la cual pues, hemos tratado de lo más que podemos. ¿no? En este caso, por ejemplo, Andrea dice, yo tengo todas mis facturas guardadas de transporte, ropa, la pregunta sería... Andrea, ¿tú trabajas con TAC Number, o tú trabajas con Airbnb Habíamos dicho que si trabajas con TAC Find Number, las posibilidades que tú, re, de, que tú uh, tengas de deducir, de reclamar tus gastos, son menores al que trabaja con Airbnb No te estoy descartando, pero son menores. O sea, uh, la pregunta, por ejemplo, sería... Eh, no no lo tienes que contestar, Andrea, pero ya que has tocado, es interesante este, este, este, este ejemplo. Dice, yo tengo mis facturas de transporte, pero si tú trabajas con TACFA en AMBA y al empleador no le interesa que tú salgas de tu centro de trabajo, no puedes reclamar transporte, ¿sí? Claro como la agua. Si tú tienes ropa, dices, yo gasto mi ropa, ok, y tú trabajas con TACFA AMBA, vas a hacer una, relax, una una actividad vamos a poner dos ejemplos vas a un lugar donde te piden que te vistas en forma casual con una ropa que no se va a dañar y, y pues, eh, eh, tú eres consciente que tu ropa no se daña cada vez que haces tu actividad ¿Cómo podrías pedir cómo podrías pedir que ese dinero se te devuelva no que se, se eh, lo puedas reclamar cuando el, el empleador eh, está cuidando que tú no estropees tu ropa. Pero en cambio, mira, ve, hay otros que trabajan para limpieza, con Tac Namba, que trabajan en un warehouse, ¿no? Como uh, esto eh, Man, store, eh, Girl, ¿no? Y su trabajo hace que se malogre el, el la ropa, las, la, las botas. Entonces, en ese caso, tú estás comprando ropa que te permite trabajar y cuidar, ¿no? Eh, eh, eh, la actividad que estás realizando. En ese caso diría sí, la ropa sí la podrías deducir. Es, o sea, en este caso eh, eh, trabajar con Tafelnamba es eh, eh, tiene menos posibilidades de deducir tus gastos que la Airbnb Namba. Si te exigen que uses un uniforme para que estés como eh, parte de esa organización, claro. Y, y si lo pagas con tu dinero ¿no? Por supuesto, lo pueden reducir. Okay, entonces, vamos a, vamos, a, vamos a ir avanzando. ¿no? El que tiene en Namba, habíamos dicho habíamos dicho que sí, en el Namba, -A, a diferencia del TACFI Namba, y discúlpenme los que trabajan con TACFI Namba, el trabajo con el Namba es una, una actividad comercial, jóvenes, es una actividad comercial, donde ustedes tienen que ganarse la vida gastando cada dólar, ¿no?, que les permite realizar la actividad hay que poner en forma uh, en forma práctica eh, los que trabajan como uber drivers claro para mire, ellos no trabajan en una oficina o en un warehouse sentaditos ellos tienen que manejar un auto para ganarse la vida o sea si no tienen un carro un auto un vehículo si no lo alquilan no entonces no pueden realizar la actividad significa que ellos sí pueden eh, deducir los gastos del vehículo, por ejemplo ¿no? entonces creo que eso podría aclarar un poquito, ¿no? de lo que ah, significa deducción de gastos, del pac de Namba que es, es muy limitado y los del Airbnb, Namba, que realmente ellos tienen todas las, todo el derecho de deducir sus gastos, pero acuérdense, todos los gastos relacionados con la actividad por favor, eso que quede claro ok, y bueno um, ya vamos a llegar a lo que es el, el Crest Hall el, te el techo de los 18.200 vamos a uh, espérense un poque, un poquito, entonces vamos a avanzar vamos a avanzar esta es la ecuación creo que si, si, si ustedes hacen una un, uh, un rolling de todo lo que estamos hablando ¿no? los ingresos por TACFIN number Aquellos que tienen una relación laboral, aquellos que están trabajando con sueldos, aquellos que están trabajando en un lugar determinado, ¿no? van a esperar por su payment salary, el cual deben estar en uno de estos días, les van a mandar por correo electrónico. Esa es normalmente la forma más, este, más, más clara, ¿no? es más, más práctica. ¿no? Pero tampoco no se sorprendan que todavía hay compañías, que, empresas que no están tan automatizadas y les van a mandar una carta a sus domicilios entonces tomen atención porque si eso eh, eso puede ser que sea su caso y ustedes han cambiado la dirección de su casa han cambiado el correo electrónico no van a recibir los documentos entonces por favor yo les pido aquellos que han trabajado miren, algunos tienen la suerte de trabajar del 1 de julio al 3 de julio es cierto pero otros han trabajado tres meses acá Tres meses por acá, seis meses por acá. Hay, hay jóvenes, ¿no? Y también los hacemos aquí, los que trabajamos en Australia, los que vivimos en Australia. A veces en el año tenemos dos, tres, cuatro, hasta cinco empleos, ¿verdad? Porque el empleo pues, no es fácil, ¿no? Y para ellos, eh, eh, eh, el mensaje es que no es el último trabajo el que van a declarar, sino van a declarar los ingresos que tienen en el año financiero por todos los, emplea los trabajos que han tenido con Namba y ABI la suma total de todo el año financiero sí por favor que quede claro entonces es la suma lo que vamos, es como estamos haciendo el TACReturn ¿no? ah, ah, imagínense que, los, que, que, que, les, que estoy con ustedes y les estoy preparando el TACReturn ¿no? ah, les vamos a hacer eh, la suma de los ingresos de TACFI la suma de los ingresos por hoy bien ¿no? los gastos que es todo una um, eh, es todo un tema verdad que tendría que tomarme un, una charla de ya no de tax workshop pero de, de expenses de gastos de un de workshop de gastos o de, de, de deducciones entonces eh, eh, hoy solamente es una guía general ¿sí? por favor entonces yo pido que me disculpen y la, la suma de los ingresos menos los gastos le va a dar lo que se dice tax taxabolica o sea los ingresos que están sujetos a los impuestos hasta ahí nos quedamos en platito ahora vamos a ver qué es lo que dice algunas preguntas y no se manda directamente online a la agencia a cuál agencia la agencia que te trajo al país que te ayudó a venir a eso te refieres Eva dice Eva dice y ah, no se manda directamente online a la agencia eso ah, si, te, si te refieres a la eh, Eva si tú todavía estás allí ¿sí? si, si te refieres a la agencia de empleo sí claro la van a mandar a la agencia de empleo pero normalmente estos documentos van al individuo que ha realizado la actividad son estos documentos va Eva Kaskens, a la oficina de impuestos a la oficina de impuestos te refieres a la al al tax a, a la oficina de tax al Australian Taxation Office a, el documento mira, estábamos hablando que quede claro ese documento que habíamos dicho que, es, que si trabajas con Tax Fire Number Eva si trabajas con Tax File Number ¿okay? y has terminado el periodo del 30 de, de junio te van a mandar un documento que se llama eh, number, que se llama Payment Summary. ¿okay? Es una, un, un sumario de todos tus ingresos. Una copia le mandan a la oficina de TAX. ¿Correcto, Eva? Una copia le man, te la mandan a ti. Y una copia se queda con el empleador. Entonces, tú tienes que... Eh, eh, tener cuidado de que ese documento te llegue habíamos dicho que muchas personas ah, cambian su correo electrónico si es que esta empresa no está tan organizada se lo va a mandar por carta por Australian post a su domicilio y ustedes cambian la, la dirección muchas veces o ah, eh, les llaman por teléfono porque no lo pueden ubicar también han cambiado su teléfono entonces yo les juego el día de hoy si ya viene la, la, la, la fecha para la declaración de impuestos, por favor comiencen a actualizar sus, eh, contacten a sus empleadores, mándenle, mándenle un pequeño correo electrónico y díganle, oh, bueno, yo cambié mi dirección, no, this is my new home address, please uh, send all my uh, correspondence to this uh, to this address. Sí, uh, <coughs> háganlo, por favor. Sí, sí, exacto, Florencia, te lo mandan por correo electrónico, pero Florencia Acuérdate, todavía no, no, no, es, no es 100%, no es infalible. Te lo mandan por correo electrónico, te lo mandan a tu casa también por, por, por carta, o sea, dependiendo de ese empleador. ¿sí? Ah, entonces, eh, estamos en esta parte que es la parte importante, ¿no? Queremos saber que eh, los ingresos por TACFIN NAMBA, los ingresos por Reviem NAMBA o la suma de los dos, porque hay gente que está trabajando por namba y por ahí bien Namba, menos los gastos es el total de los ingresos al cual nosotros vamos a calcular los impuestos y les vamos a decir, los jóvenes, parece que les van a devolver todo, sus, su, su, sus impuestos retenidos o ustedes tienen que pagar. Entonces, hasta acá vale vale aclarar, si les van a devolver algo antes de revisar eh, el techo, Okay. antes de revisar el techo, Sergio, si les van, si van a devolver algo, es solo aquellos que han trabajado con TACFIN AMBA. ¿Sí? O sea, esta es la mala noticia. Porque los que trabajaron con TACFIN tuvieron retención de la fuente. A ellos le retuvieron impuesto. Entonces, estos cálculos que estamos haciendo corresponden a los que trabajaron con TACFIN AMBA. Pero los que trabajaron con ARIAN AMBA no les retuvieron impuestos. A ellos les pagaron todo, el total. Entonces, ellos solamente van a hacer el cálculo de los impuestos a fin de año, y a fin de año se va a establecer si les va, si tienen que pagar o no tienen que pagar, y punto. ¿Verdad? Los que trabajaron con pac les retuvieron impuestos en cada pago. Acuérdense, les voy a, les voy a refrescar la memoria. Cada vez que les pagaban, les daban un payment summary, un, perdón, un pay slip, un pequeño recibo, donde dice cuánto les pagaron el bruto, cuánto le retuvieron y el neto se fue a, a, al banco, ¿verdad? Pero el que, eh, eh, el que trabaja con el en NAMBA no le retienen dinero. Al que trabaja con el en NAMBA les pagan todo. ¿Sí? entonces antes de hablar del techo es importante que sepan si tú trabajaste con Airbnb Namba a fin de año lo único que va a pasar es determinar si vas a pagar o no vas a pagar punto no tienes devolución si tú trabajaste con Tax y Namba y en tu Mensa summary tú vas a ver que te han retenido impuesto vamos a hacer el cálculo para ver si te van a devolver impuesto o si tienes que pagar queda claro, los que trabajan con ARIM Namba y con los que trabajan con TAPFIN NUMBER, o sea, es importante que puedan comprender eso, porque si yo les explico cómo calcular los impuestos, luego van a decir oh, entonces me van a devolver, pero los de ARIM Namba no tienen nada que devolver, porque trabajaron, les pagaron todo, ¿no? trabajaron con Airbnb Namba y les pagaron todo. ¿sí? Okay, entonces, vamos a hasta aquí vamos a leer un, una pregunta Dice, Elian Namba Plus PA jugó una empresa de que pagaba el sueldo. Ok, claro. O sea, estamos hablando de que si tú trabajas con Elian Namba, y tú te trabajas con number, o sea, la suma de los dos, o sea, este es el caso de, de, que, de que es eh, él está yendo bien y tiene trabajo por PACFIN Namba y tiene trabajos por Namba, a la hora de hacer su, su declaración de impuesto, ponen los presos juntos, pero por la parte de TACFI NAMBA la retuvieron impuesto. Entonces, si aplicamos el techo, que es 18.200, vamos a determinar si le van a devolver por la parte que le devolvieron de, de TACFI o no le van a devolver. Pero la declaración la tiene que ser por la suma de pesos namba y bien -number, ¿sí? Entonces quedando claro esto, entonces ahora sí les podemos decir, no, voy a revisar la pregunta también, pero para continuar, um, para continuar, eh, si ustedes trabajaron con TACFI NUMBER, y va, vamos a revisar primero el que trabajó con Takfí Vamos a hacerlo un poco fácil, un poco más sencillo. Ustedes trabajaron con Takfí namba. Y ganaron 15 mil dólares. Usted que ganó 15 mil dólares, que vienen recién unos meses atrás, hizo lo más que pudo y se ganó 15 mil dólares. ¿sí? Habíamos dicho que si usted gana menos de 18 mil 200, probablemente le van a devolver el 100%. O sea, usted va a ser uno de los lucky ones. ¿sí? Vamos a ver el otro eh, caso que es que ganó 20 mil dólares. o sea en este caso, casi trabajó un año completo, seguramente que la situación eh, le fue mejor y ganó 20 mil dólares con TACFAI NAMBA. O sea, olvídense de los de NAMBA por un segundo, por favor. ¿sí? Trabajó con TACFAI NAMBA y ganó 20 mil dólares. Mire, el otro que ganó 15 mil dólares, vemos que el hecho fue de 18.200 y fue la chihuahua, le devolvieron todo su dinero. Pero esta persona que tiene... Ingresos por 20 mil dólares con TACFA y NAMBA. Sabemos que los primeros 18 están exentos a impuestos, o sea, no pagan impuestos por los primeros 18 mil 200. Pero los 1800, estoy bien en matemática, a veces estoy bien en contabilidad, en taxes, pero no estoy bien en matemática. Los 1800 están afectos a impuestos, la primera tasa de impuestos es el 19%. Y no, no los confundo más, pero la tasa de impuesto es el 19, el 32.5, el 37%, pero para qué marearlos, ¿no? Vamos a quedarnos con el 19% porque esto se trata de una guía de que ustedes puedan comprender, ¿sí?, el proceso. Entonces, aquellos que ganaron 20 mil dólares, ¿sí?, usted que ganó 20 mil dólares, que ganó 25 mil dólares, ¿sí?, en los primeros 18 mil no paga impuesto, ese que ganó 20 mil dólares... Los 1.800 están afectos al 19%. Entonces ahí les invito a que ustedes saquen su. su, su ¿Cuánto van a, a, a pagar de impuesto? Pero, como a ustedes le retuvieron impuesto, acuérdense, en su Payment Summary le retuvieron impuesto, ahí está, vamos a decir que fueron 3.000 dólares. Usted dice, oh, no, a mí me van a devolver 3.000 dólares, pero no, porque usted está pagando impuestos sobre los 1.200, o sea, el 19% sobre 1.200. Más o menos son 240 dólares que, le, que tiene que pagar. O sea, retuvieron le, le 3.000, menos 240, pues le van a devolver los, la diferencia. ¿Sí? ¿Queda claro? Ahora vamos a ver el Airbnb. El ABM Namba, eh, el ABM Namba, o sea, ahora, por favor, los de y Namba, por un segundo, quédense tranquilos, ¿sí? Los, los que donaron con el ABM Namba recibieron sus ingresos, vamos a decir que fueron 20.000 dólares. Les expliqué un poquito de los gastos que pueden descontar. Imagínense que los ingresos de 20 mil menos los gastos de 5 mil son 15 mil dólares. Y los 15 mil dólares de ese y vietnam están exentos de impuesto, porque dice que solamente se paga impuesto a partir de 800. O sea, esta persona no paga impuestos y ahí terminó el drama, ¿sí? no, va, no, le, van a retener, no le van a devolver nada, porque no le retuvieron nada. Tan solo no tiene la obligación de pagar impuestos. Baje la declaración, pero no le van a devolver impuestos. ¿sí? O sea, ese, ese sería para aquel, aquel que ganó 20 mil, tuvo sus gastos de 5 y sus ingresos netos, ¿no? Eso que se declara, son 15 mil dólares. Pero vamos a ver, estoy eh, revisando las preguntas y las vamos a responder en su momento, ¿sí? Ah, eh, pero ese con Medium Namba, ese que ganó 30 mil dólares, ¿eh? vamos a decir, tuvo una buena temporada, le dieron mucho trabajo. Vamos a decir que por ahí trabajó en Graphic Designer, ¿sí? Como lo que decimos, diseñador gráfico, ¿verdad? La empresa dice que es muy bueno, lo recomendó a mí, yo se lo recomendó al amigo, y, y todo el mundo lo contrata, hace sus posts de Facebook. Eh, algunos eh, ayudas para el website o tal vez que eh, algunos artes para las tarjetas de negocio le damos idea a esa persona ganó 30 mil dólares para ganarse los 30 mil dólares hemos revisado los gastos y más o menos él dice yo gasté 10 mil dólares y lo puedo comprobar acá están mis facturas sus ingresos fueron de 20 mil dólares entonces esa persona tiene 1.800 dólares afectos a taxa o sea, esa persona tendría que pagar sus impuestos del 19% 19% que es la primera tasa de impuestos sobre los 1.800 y eso tendría que pagar a ver, tiene ayuda? ¿cuánto pagarían allí eh, 1.800 por 19%? ¿cuánto sería el pago de impuestos que tendría? ¿no? más o menos unos 240 dólares ¿verdad? sí, más o menos de grosso modo no, no hay ninguno que me esté ayudando <risa> sí. um, o sea, es esta persona que ganó 1.800 a uh, 1.800, ¿no? porque 30.000 dólares fue lo que hizo, 10.000 dólares son lo que él considera que ha gastado no, y lo, lo puede probar. La diferencia de 1.800 es lo que está afecto a, a los impuestos del 19%. sí. Y para no irnos más, le para no irnos más lejos, acuérdense que la tasa de impuesto va en ascenso, 19%, 32.5%, 37% bueno. Entonces, hasta allí yo creo que ustedes pueden dominar esto de los impuestos, esta es la declaración que la pueden hacer, entonces la otra pregunta sería pero ¿quién me ayuda a hacer un impuesto? ¿Cómo lo hago? No? Bueno, um, antes de pasar a, hacer, a responder las preguntas, la oficina de TAX ha desarrollado una, una plataforma que se llama MyCap, a ver si me lo puedo tipear acá. MyGap. A ver si lo puedo tipear. Sí, ahí está. MyGap. Sí. Esa es una aplicación. Si ustedes van, así como les enseñé a, a ir al ADM lookup ¿Recuerdan? Ustedes pueden ver si su AVM está activo. También hay una página, una página que se llama MyGap. MyGap les va a permitir um, hacer su tax por cuenta propia ¿no? sin pagar ningún, uh, a ningún uh, agente de tax sin embargo, una vez más les digo a veces es conveniente usar el conocimiento de, una, de un tax agent así le llamamos a los agentes de impuestos un tax agent, a un contador porque pues tenemos todo el conocimiento como para poder obtener su devolución en forma rápida y y, y, y, y fácil, y, y no tengan ustedes que cometer errores. Lastimosamente, la mitad del trabajo que tenemos nosotros es arreglar los trabajos de aquellos que han tratado de hacer declaración de impuestos. Y pues eh, les voy a dar, por ejemplo, un tip: todos ustedes, cuando hacen declaración de impuestos, dicen: Yo no soy residente. Okay. Esto no, no se puede. No puedo, no puedo ampliar más esta charla, porque si no nos quedaríamos hasta. Ya creo que nos hemos hecho una hora, yo creo que es suficiente. Pero es uno de los errores. Muchos dicen, a la hora que están llenando ¿no? en la plataforma de la oficina de tax, la pregunta dice: ¿Usted es residente o no es residente? Bueno, esa pregunta comprende que puede cambiar la devolución con, dramáticamente. Entonces, eh, eh, imagínense, o sea, se tiene que tener con conocimientos básicos por supuesto la oficina de tax lo ha hecho con el mejor de la de los deseos verdad para que ustedes puedan hacerlo y lo único que falta ahora es todo claro, hay que echarse a investigar y hacer ¿no? todo, uh, un, una, una cantidad de investigación como para poder uh, usar la plataforma y hacerlo por y, y usar hacer su tax correctamente si no vamos a, a continuar uh, Bueno, nosotros también podemos ayudarlos, pero antes de terminar de cerrar de decirles cómo es que ustedes pueden hacer su este su tax return, solo un paréntesis, por favor, aquellos que trabajan back uh, finance, ustedes tienen derecho a un ahorro que el empleador va a realizar y es del 9.5. Habíamos comenzado, recuerden, al comienzo cuando abrimos la charla dijimos que el superannuation es el término que se usa en Australia. Para el ahorro uh, para la pensión de vejez. O sea, eh, todos los que trabajamos number, no con el number, sí, con el empleador, la empresa que los contrata, tiene la obligación de ahorrar. No se los descuentan, sino es un, es, es, es un ahorro extra, es un ahorro adicional que ellos tienen que hacer a una cuenta que justamente se llama Super fan son los bancos. ¿okay? Ahí normalmente, no sé si alguno de ustedes uh, que tiene eh, tiene trabajo con Tag namba y ya les han abierto su cuenta de Superannuation, a veces la usan Essential Super, que es una cuenta de Superannuation que trabaja con el Commonwealth Bank. ¿no? para los que les puede les puede dar un poquito más de, de, de, de um, eh, eh, explicación, sí, pero hay un montón de compañías de super national, australian super, hostplus, res, essential super, infra super, fresh super, por mencionar algunos, sí. Eh, María dice el pain examen se lo tiene que pedir a, a o último empleador o todos sus empleadores El empleador tiene la obligación de, de enviarle. El problema está en que si es que no has actualizado tu correo electrónico con ese empleador, si no has eh, no le has entregado el teléfono o la dirección correctamente, ese documento se va a extraviar. Otra, otra, otra cosa que me llama la atención, me recuerdo me, me es, si trabajaste tres meses al comienzo del año, estoy seguro que no te vas a acordar de declarar esto a fin de año, porque dijiste, oh, no, yo solamente trabajé tres meses y, bueno, no me pagaron mucho, entonces no lo no lo considero no, tienes que declarar todo lo que te pagaron en el año financiero si en ese año financiero trabajaste con tres empresas cada una te va a mandar a tu correo electrónico a tus pentes amarillos. tú tienes que declarar los tres trabajos okay. entonces el superannuation uh, es solamente es muy, muy poco lo que voy a hablar solamente para que ustedes lo tengan, hagan un research ahí pueden ir a Google pueden enviarnos un correo, por favor, o sea, esto no, no es, uh, eh, es solamente, les quiero llamar la atención, ¿sí?, para que ustedes sepan, porque resulta que hay muchas personas que se van de Australia porque tienen una visa de un año, dos años, no pudieron conseguir la residencia, finalmente tienen que regresar al país de origen y el dinero que el empleador ahorró, y a veces son varios miles, se quedan en las arcas del gobierno. bueno, yo no trabajo para la oficina de tax, yo trabajo para ustedes. Entonces, eh, mi deber es realmente decirles que um, eh, ustedes tienen derecho, ¿no? Y si pueden reclamarlo, reclámenlo, ¿sí? O sea, pero no, este, este tema es de taxes, no de superannuación, entonces, pues, no puedo detenerme. Entonces, bueno, um, creo que estamos llegando al final y yo uh, no los voy a entretener mucho tampoco. Uh, si lo hacen con nosotros, pues. Uh, eh, les había explicado que hay una plataforma en mi website, Student Tax Allí van al formulario online eh, y lo, lo hacen a través del teléfono, a través, a través del laptop. Y a los 14-15 días, si tienen una devolución, la devolución se les va a entregar a su cuenta bancaria. Además, hablamos español, es una ventaja para esto, para ustedes. Como les digo, visítennos uh, en la página de Facebook. Student Tax Body, pueden ir a nuestra uh, website de Student Tax Body. Y bueno, um, yo creo que eh, les agradecemos a todos realmente lo, la, la audiencia. Eh, le agradecemos a 2 uh, que es realmente las que se han este preocupado porque esta charla pueda llegar a todos ustedes. Yo quisiera contestar todas las preguntas, pero voy a tomar, mire, dos preguntas, ¿sí? Porque el tiempo nos ha ganado realmente, ¿sí? Um, aquí está nuestro correo electrónico. Aquí está nuestro correo electrónico. Hello at studentxpari.com. Y si ustedes mandan un correo, con gusto les vamos a responder las preguntas con mayor detalle. Pero vamos a tomar un par de preguntas. A ver, dice aquí: um, ¿cuánto tarda la ITU en pagar lo que ha retenido? Sí, acabo de mencionarlo: 14 días. 14 días, ¿sí? 14 días útiles, hábiles, ¿no? Um, uh, a ver, uh, lo más fácil que hables con Lucy, uh, dice, ¿cuál es el Facebook? Se corta la comunicación. Sí, el Facebook es, uh, tipeenlo así, Student Tax Body, este es, este es, Student Tax Body, o también vayan a la página de, de, de YouTube en el blog, ahí hay bastante información de, de Student Tax Body también, ¿sí? Hay otra, otra pregunta que dice, ¿qué sucede si se si he trabajado menos de un mes de manera legal? O sea, ¿cuál es tu pregunta aquí? Ah, si, eh, la, la... De manera legal, ¿no? o sea, todo lo que trabajamos, trabajamos legalmente. sea con Tamba sea con ellos o O sea, si tú trabajaste... Um, con, uh, con Tafa Namba o con el Bien Namba, la declaró en ese año que viniste solamente tres meses. Ponte que llegaste en abril, abril, mayo, junio. Ok, llegaste en abril, hace tres meses y trabajaste. Desde eso fu fueses uno de los que eh, estabas pilas y pudiste trabajar inmediatamente. Bueno, vas a tener que trabajar por tres meses. Si, ¿sí? por más, perdón, vas a poder declarar por tres meses, o sea, todo lo que ganaste en esos tres meses los tienes que declarar a partir del 1 de julio, ¿Sí? ojalá que quede claro eso ¿Cuánto es el mínimo para no declarar el bien Namba? No, no, no, no, no, acuérdense Eva, es muy importante estamos diciendo desde el comienzo que la declaración de impuesto el tax return es obligatorio como consecuencia de declarar, de Submit un tax return, ¿no? Eh, puede que pagues tax o puedes que no pagues tax o puede que te devuelvan dinero. O sea, son dos cosas diferentes. Declarar los impuestos, hacer el tax return, ¿no? En inglés, ¿no? Tax return, tax return submission, es obligatorio. Pero como consecuencia de hacer tu, de, de hacer tu tax return Pueda que te devuelvan taxes, ¿no? Tal como lo hemos explicado, o que tengas que pagar taxes. O, o simplemente que no haya nada que pagar. ¿sí? O sea, creo que eso responde a tu pregunta. Son dos cosas muy, muy diferentes. Ok. Sí, vea, Eva, no importa. O sea, ya te, te dije o sea, que eh, acá no hay mínimos. Acá hay que declarar en Australia, hay que declarar. Hay que declarar los ingresos, los gastos. Eh, Lastimosamente no, no puedo ser muy explícito, pero esta es una guía. Hay que declarar desde un dólar, ¿sí? Desde un dólar hasta el total ganado, ¿no? O sea, lo máximo. ¿no? Ahora, el GST para muy rápidamente, porque esto esto viene, es una confusión muy grande pia para todos los que están haciendo Uber. Trabajo de Uber Driver. Eh, eh, María, si me permites unos segundos. Eh, no lo he querido tocar, pero realmente me, me, me, haces, me, me toma casa el tema. Es algo muy, muy importante. Los que trabajan con Uber Driver, primera condición, tienes que tener ID Number Pia. Hay muchos drivers que están trabajando y no se han preocupado por tener el ID Number. Y la oficina de taxi está detrás de todos los Uber Drivers. Uber Driver Uber, Uber es una. Um, es una um, aplicación ¿no? que, que nació en San Francisco, en Estados Unidos. Y ellos uh, han promocionado esta aplicación en todo el mundo. No todos los, los países les permiten hacer este este sistema de taxi. Es, Australia lo acogió, pero Australia les dijo, pueden contratar a los drivers acá, pero sus drivers van a pagar el GST. Y tienen que tener el Vietnam. Dos condiciones. Tienen que tener el namba y tienen que registrarse al GST. Esta charla ha sido eh, orientada a todo lo que es, es el income tax, al impuesto a los ingresos. El GST es otro um, es otro tax, es otro tax. O sea, que a los Uber drivers no solamente le hacen pagar el, a fin de año el impuesto a los ingresos, que es el income tax, de lo que estamos hablando, del tax return. Pero además le dicen, debes pagar el 10% de GST. Es el impuesto a los bienes y servicios. Dice GST, Good and Tax Services. Good and Tax Services, o sea, Tax sobre los bienes y servicios. O sea... Eso Melbourne. es realmente... Um, Esa es otra ese es otro, otro impuesto, entonces eh, tal vez que voy a tratar de desarrollar un blog eh, anda a mi página de Student Tax Body voy a tratar de hablar con uh, ocd también para mandar la información y puedan poner un blog acerca de este GST y creo que ahí vamos, vas a poder comprender un poco mejor porque eh, no es el tema del día de hoy, pero vale la pena tu explicación yo creo que con esto cerramos la, la charla, les agradezco en nombre de de cada uno de, de los asistentes eh, uh, hay que agradecer a Oso YouTube que está haciendo un trabajo extraordinario para todos aquellos que, que están eh, eh, siendo asistidos con ellos, tienen un, una buena uh, plataforma y uh, eh, yo creo que eso eso vale vale recalcar ¿sí? y, uh, gracias a eh, YouTube por permitirnos eh, poner esta, esta explicación a todos los estudiantes que sea hasta eh, una próxima oportunidad, hasta luego